Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar conectado con nuestro programa ya desde mediados de semana habíamos adelantado quién sería nuestra invitada esta semana, la verdad es que siempre es un privilegio encontrarnos con grandes mujeres y es un poco la línea que ha ido tomando el programa en las últimas semanas con el objetivo también de visibilizar el trabajo que se realiza en el ámbito artístico y en este caso tengo el gustazo de acompañar a ustedes y, y a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la doble de la 88.3 y si nos escucha sábado o domingo con la historia de una gran artista, una persona con la que nunca había tenido la posibilidad de conversar antes y que en cierta medida es la primera vez que se llega a nuestro espacio. Quiero darle las gracias por haberse levantado muy tempranito y acompañarnos en esta oportunidad a nuestra querida Ana María Vera. Bienvenida. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que estés acá. Ana, la historia de, de la gran pianista boliviana, la verdad es que es ya... Muy conocida, es una de las más conocidas en Bolivia, precisamente por lo temprano que empiezas con tu carrera. Y en cierta medida nos interesa abordar esa, ese ámbito, pero también cómo ha venido desarrollándose todo el proceso de formación y de intercambio cultural que tú has venido proponiendo con tu trabajo en el extranjero. ¿Qué ha significado para una niña tan pequeña llegar a la fama tan rápido y eh, encontrarse con un instrumento que prácticamente podía ser dominado por tus manos? Eh, bueno, yo comencé muy temprano, es verdad, a eh, los tres años, mm. pero de, de manera bastante eh, natural. Mi mamá fue mi primera profesora. Eh, mis padres no son músicos, pero amantes de la música. Y entonces querían simplemente que yo pueda acceder a, uh -huh. a esa, esa, esa educación musical. Tuve la gran suerte después también de, de trabajar con grandes maestros, Gilda um, Novick y después Leon Fleischer en Estados Unidos, donde yo estaba viviendo. Y, bueno, ahí también, de alguna manera, eh, o sea, no forzada realmente, uh -huh. pero eh, comencé a dar conciertos a los ocho años. Eh, eh, Atraí la atención de varios eh, grandes directores de orquesta, agentes, etc. Y, bueno, fue una vida... No, no, tal vez de lo más eh, común, pero para mí mm. fue bastante natural y un, para mí era normal. Claro, sí. no, no era como que una, una obligación tener que prepararte para un concierto de pequeña y bueno, dejar de jugar un ratito. Bueno, no digo que. Eh, habían momentos en que hubiera preferido estar jugando y <risa> estar con niños de mi edad y no siempre con adultos. Eso sí le, me acuerdo, pero claro. por otro lado era, era como natural para mí hacerlo. Entonces. Eh, la disciplina que vino con eso también, ¿no? horas y horas de trabajo todos los días, que no hacían mis amigos y ahora teniendo una hijita de 12 años me doy cuenta que no es eh, tan común uh, y uh, mis padres han debido realmente estar detrás y, uh -huh. y mis profesores también. Y estar convencidos de que eso querían para ti no en cierta medida. Sí, pensaban que era lo mejor para mí. Uh, yo no sé si hubiera hecho lo mismo con mi, bueno no he hecho lo mismo con mi hija de hecho, aunque me parece es muy importante que acceda a la música y, y toca claro. también guitarra y piano, pero pero no es lo mismo, ¿no? Mm. Estar tocando delante de dos mil personas a ocho años. Claro, mm. claro. No estás preparada para eso todavía. Sí. Y por otro lado, también eh, estás un poco libre de muchos prejuicios que eh, a los a los adultos sí. nos atacan cuando estamos delante de tanta gente. Cuando eres un niño, eres tan sincero que te da igual como mm. salga en mm. cierta medida. Y si te equivocas, eres capaz de parar y decir, me he equivocado, voy a volver a empezar como si nada estuviese pasando. Aunque estaba entrenada a no hacer eso también, ¿no? <risa> te dijeron que no debías no, hacerlo. No, no. Siempre seguir tocando, pase lo que pase. <risa> Eso también es parte de la, del entrenamiento. Claro, constante. Mm. ¿Cómo era la convivencia en casa? Tomando en cuenta que si bien naces en Estados Unidos, eh, la tierra de, de tu padre, las costumbres, desde el ámbito, digamos, desde el mismo vivir, desde el ámbito culinario, eran parte del día a día. Sí, bueno, mis padres, eh, mi papá es boliv... oh, era boliviana, falleció el, el año pasado. Mi mamá holandesa eh, se, se conocieron en Washington, D.C. Mm -hmm. Entonces yo nací ahí. Um, pero ellos no tenían, no, no eran uh, norteamericanos claro. uh, ni mucho menos, o sea que uh, sí tenía la cultura holandesa por un lado, la cultura uh -huh. boliviana por otra, y, y por eso hablo también español y holandés. Uh -huh. Uh -huh. Um, para ellos era muy importante transmitir sus culturas y en particular yo diría mi papá, mi padre um, siempre quería que yo sea muy um, eh, consciente de, de la historia, eh, de la cultura boliviana uh -huh. y cuando yo vine por primera vez tenía 8 o 9 años eh, a visitar a mi abuelita en La Paz. Era para mí una cosa, la cosa más exótica, y, pero al mismo tiempo más natural y me sentía tan en casa al llegar a Bolivia desde el primer instante que fue una historia de amor, siempre digo, de qué lindo, sí, qué a lindo. primera vista. Hoy llegas a La Paz y seguramente en algún momento pasas por la calle de las Brujas y me imagino que la imagen que ves hoy no es la misma que conociste no, cuando nada, llegaste, porque tu abuela nada. vivía por esta zona. Exacto, exactamente, ayer estuve pasando por eh, la casa donde estaba mi papá, que todavía la tenemos. Eh, tenía antes toda una esquina que, que era un tambo antiguo, uh -huh. que, que ya no existe lastimosamente. Um, pero um, ahí había, estaba en pleno mercado, ¿no? En la esquina de Yampu, Santa Cruz, y para mí era lo más, lo más lindo estar ahí sentada vendiendo el pan que se hacía en el horno, en el, en el patio, mm. uh, se cocinaba también para todo el barrio, o sea que una cosa llena de vida, ¿no? Mm. Para mí muy, muy lindo. Qué lindo. Sí. Y bueno, a eso sumarle los colores las cosas que ves que venden en la calle de las brujas que para cualquier extranjero que llega por primera vez ah, le cierto. parece algo medio raro ¿Cierto? no le, los fetos porque están vendiendo fetos acá sí. no y en cierta medida bueno a, a todos nos parece raro en la medida en que queremos un poco también proteger la naturaleza mm. y que nos sentimos a veces medio culpables, ¿no? Pero por otro lado se contrapone con ciertas mm. tradiciones. Mm. ¿Qué tradiciones de esas tan fuertes mm. todavía mantienes en casa con tu nueva generación, con bueno, la tercera generación? Eh, lo que trato de mantener es, es, bueno, la lengua que es español. Yo nunca aprendí a Aymara, aunque mi, mm. pa, mi papá, mi abuelo era a Aymara y mi papá hablaba a Aymara en casa. ¿De qué zona era? ¿De Bolivia? ¿De qué lugar era? De la paz. Eran? Bueno, la paz. mi abuelo, creo que Oruro. De Oruro. Si no yeah. me equivoco, no, pero nunca lo conocí, él murió muy joven. Era un líder indígena también, escritor, mm -hmm. compositor de música folclórica. Y <risa> ahí venía guitarra, entonces la línea musical. Eh, y políticamente muy activo, mm -hmm. también exiliado durante un tiempo. O sea, una persona compleja, creo, y e interesante. Mm -hmm. Sí. Y de él me imagino que hablaba mucho en casa. Eh, sí, bueno, mi papá me hablaba de él. Eh, tenía su colección de libros y de discos, y de, de discos de música clásica. Um, sí. Y de ahí creo que nació el amor a la música clásica que tenía mi padre, ¿no? mm. Y que nos los transmitió Qué también. bien, qué bien. Después de, esta, de, esta, de este encontronazo con Bolivia, imagino que también traías acá tu preparación musical. ¿No? Un poco la idea de la familia era mostrar a la, a la más pequeña de casa que también es, es música. que ¿A mí? Sí, mi hijita? a ti aquí en casa. No, ah, digo no, pero... Digo, tu familia, cuando te traía de pequeña a Cabo bolivia ah, sí, sí. también venía con ese orgullo de, de mostrar a su hijita música. Digo. Eh, sí, bueno, mi, mi papá quería que yo conozca no solo a mi familia, pero a la uh -huh. cultura. Sí. Eh, eh, mi, mi abuela era de pollera, te, te, tengo todavía sus sombreros y algunas uh -huh. polleras eh, de recuerdo y, bueno, todo, toda la historia de, de, de la paz que era, ha cambiado muchísimo desde que uh -huh. ¿no? mi papá vivía aquí en los años 20, 30 que él murió a los casi 100 años. ¡Wow! <risa> ¡Muchísimo! Mi papá es, es, es todo, era muchísimo todo una, una parte de la historia de La Paz. ¿Y, su mm. ¿Y sus últimos también. años lo vivió acá, en La Paz? Eh, sí, vivió aquí. Mm. Eh, mi hermano Armando ha, ha venido a vivir aquí hace unos 25 años. Mm -hmm. También muy, eh, una conexión muy fuerte con, con el país, aunque mm. ambos crecimos afuera. Entonces, mm. eso es el legado de mi papá, seguro, ¿no? Que, que tenemos esa, esa conexión, porque... Claro. Y no hemos podido quedarnos afuera, qué sé yo. ¿O trasladarse o, a Holanda? O, bueno, hemos vivido en Holanda, hemos vivido en París, eh, yo he vivido en Londres y ahora estoy viviendo en Berlín. <risa> <risa> pero, pero tengo una doble vida, porque siempre estoy viniendo aquí, sobre todo con el proyecto que lanzamos en 2011, uh -huh. que, que se llama Bolivia Clásica, y con eso eso ya, ya me ha completamente dominado. Todas mis, mis actividades están casi re, relacionados ahora a este trabajo que hacemos donde esté, ¿no? entonces, mm, claro ¿Cómo, ¿cómo te las arreglas con el idioma? Berlín, ah, eh, eh, eh, idioma holandés, el inglés, además el español. Eh, bueno, el francés lo aprendí en París fácilmente gracias al español, pero el alemán es súper difícil. Y encima, <risa> eh, el, en Berlín todos hablan inglés, entonces, no, no tengo la gran motivación de aprenderlo. <risa> Que me da mucha rabia porque nunca he vivido en un país donde no hablo la lengua, eso no me gusta. Claro, te sientes un poco todavía con ciertas limitaciones, sí, ¿no? Sí, pero, pero estoy, estoy tratando de aprender y mientras tanto es, no, no causa gran problema, la verdad. Me imagino que para tu hijita de 12 años es mucho más fácil. Ella tiene 12. 12 años, 12 años Es sí. mucho más fácil es, mu ella. es más fácil, pero aún así eh, está en un colegio internacional y todos hablan inglés, es, es tremendo. Claro. Te pregunto lo del idioma porque sabemos que parte de la cultura se transmite a través del idioma idioma. A través de la lengua se sí, transmite mucho. Y tú decías, bueno, el, el lazo que tenemos con Bolivia viene de nuestro padre, pero imagino que también debe venir por muchos elementos más íntimos, cotidianos de la familia, que a través del mm. idioma se han ido tras, trasladando a la segunda generación. Sí, sí yo, yo creo que sí, ha sido algo muy, muy, muy fuerte para mí. Eh, para Naira, bueno, yo... Um, cuando vivimos aquí, um, hemos lanzado el proyecto en 2011. Uh -huh. La traje, ella tenía cuatro o cinco años y vivió aquí un año. Uh, se enamoró del charango. <risa> de, y bueno, yo, yo quisiera, claro, que ella, ella siga ¿no? con, uh -huh. con esa, esa conexión. Está ahora conmigo en, en La Paz porque estamos de vacaciones ¿no? en Europa. Um, pero es cada tres años ahora que viene, más o menos. Claro, pero uh -huh. sin duda lo que se aprende muy bien de pequeño es difícil sí, que se olvide yo creo de adultos. Que eso es, sí, eso es, es muy importante. Qué bien. ¿Cómo sí. enfrentas tu adolescencia siendo ya una pianista con, con experiencia y con varios logros en tu haber? ¿Cómo enfrentas ese momento de tu vida en el que empiezan a cambiar muchas cosas, formas de pensar, uh -huh. formas de vida, empiezas a tener tus sueños? ¿Cómo lo enfrentas? Eh, esos cambios son difíciles para todo adolescente, lo estoy viviendo ahora con mi hijita, Yo recién <risa> está entrando en eso eh, y uno ya comienza a dudar de todo, eh, mm. tiene tantas preguntas sobre la vida y, y cuál es su lugar en este claro. mundo, ¿no? Entonces, claro, para mí no fue tan diferente, solo que como decía decías antes... Eh, cuando estás más consciente te das cuenta de, de, de del cómo se dice del, del El reto la, la, la responsabilidad. responsabilidad exacto uh -huh. de cuando estás te, te estás presentando en público ya ya ya viene todo lo que es nervios eh, eh, preocupación dudas eh, y, y pasas por momentos donde te sientes completamente perdida uh -huh. a los 18 años eh, mi profesor Leon Fleischer me, me echó del nido, por decir, mm. y ahí fue también otro momento donde yo tuve que descubrir quién era yo. De ruptura, y, y claro. Y encontrar mi propio compás interior mm. y no depender tanto del profesor. Pero siendo un gran profesor, él me dio las herramientas. Tomó tiempo, ¿no? Pero claro. eh, al, al final creo que sí, <ríe> encontré que el camino, en camino. Mm. Y, y seguimos buscando el camino eh, durante puedes decir durante toda la vida, pero en gran parte creo que he podido contar con un compás interior, eh, especialmente en, en los últimos 10 años, he sentido qué eso bien. también fuerte. que viene el proceso de madurez, ¿no? Sí, que vienen como es que aparejados, el proceso, ¿no? sí. el proceso de madurez no ya va adquiriendo cierta edad en la que uh -huh. dice bueno ya sé qué debo sí. hacer, hasta dónde uh -huh. llegar uh -huh. Y también, evidentemente, en el ámbito musical. La primera experiencia negativa que tuviste es, digamos, entre joven, adolescente, que te zarandió y, y, y te dijo, bueno, pues, Ana María, hay que tomar más atención en lo que estás haciendo. Eh, negativa. Digamos, un, una mala interpretación que para ti haya sido negativa. Tocando, por ejemplo. Tocando, por en, ejemplo, en o, de, o en el transcurso de la carrera. Puede ser desilusión. Ah, bueno, sí, claro. Siempre hay momentos eh, que sean conciertos o encuentros o malas experiencias con directores de orquesta. O bien, eh, porque eh, te, te salió mal el último concierto, no estabas satisfecha. Bueno, eso siempre... Hasta cierto punto hay esa sensación de hubiera podido hacerlo mejor, ¿no? uh -huh. Eso es parte de la vida de un músico y no, no, no, no hay excepción. Pero eh, decepciones, sí, en la parte sobre todo del business, del, del negocio del, de la música. Uh -huh. Porque, claro, de niña yo no estaba muy consciente de cómo yo entré ahí, nunca... Nunca fui a buscar trabajo porque claro. me llegaba encima, era lo contrario de, mm. de lo que es la vida de muchos artistas que tienen que realmente luchar para claro. ser presentados, para buscar, encontrar oportunidades, eh, conciertos, sí. agentes, todo lo demás. Eso para mí fue una cosa que me, cay me cayó realmente de, de, claro. del cielo y... Después, claro, cuando ya no eres niña prodigio, es mucho más difícil porque hay tantos grandes pianistas, <risa> Justo buenos pianistas. por ahí va mi pregunta, sí. ¿no? ¿Cómo, Entonces, ¿cómo salir? Entonces tienes que salir, claro. sobresalir de otra manera, ¿no? no ya mm. no es por eso. Mm. Y creo que eh, he podido eh, eh, mantener mi integridad, ¿se dice? Sí. ¿No? Musical, siempre. Uh -huh. eh, a, a, han habido muchas oportunidades que yo quizás no he aprovechado al, al máximo porque uh -huh. no estaba de acuerdo con lo que me estaban pidiendo, ¿no? Claro. Eh, eh, sacrificar. Claro. En algunos casos mi vida personal, ¿no? uh -huh. En algunos casos eh, realmente eh, momentos donde… Bueno, no no quiero entrar en detalle, pero creo claro, que ya Claro, momentos en los que te ¿no? piden, sí. claro, que tú dejes de sí. hacer esto o dejes de y vivir mi, en cierto lugar, sí. te traslades a otro y donde no se toma en cuenta eh, qué estás haciendo y tu familia, en cierta medida, que es lo que casi siempre todo artista en cierto momento de su carrera sacrifica, mm. y, el estar con y, los suyos. Y, y voy a decirlo, siendo mujer, joven mucho también, más es mucho más difícil. Claro que sí. Claro Entonces que sí. creo que sí. nos comprendemos Sí, sin duda, sin duda <risa> Te preguntaba esto porque normalmente Es muy difícil levantarse de nuestras derrotas Pero mm. más difícil es levantarse De nuestras victorias Después de ser una niña prodigio ¿Cómo pasas mm. al otro lado? Donde ya dejas de ser niña Es lo que pasa con muchos cantantes Que son muy alabados con su voz de mm. niño Pero cuando crecen de adultos Ya no se escuchan igual sí. E intentan mantener esa voz de niño Pero ya no va Y hay ¿verdad? muchos que se caen Uh -huh. y que se pierden eh, y que, que, se, que, que, son, que son destrozados por este claro. proceso porque eh, les, les, les les levantan hasta el cielo y después les... les, les y después caes como si sí, nada. Les dejan por un lado y, y hay otro tal vez o simplemente no tienen uh -huh. la fuerza interior para, para seguir. Eh, hay muchos casos así también en la música clásica uh -huh. eh, que yo conozco, son conocidos. Um, yo considero que soy una sobreviviente de mi propia niñez. De tu propia niñez, sí. claro que sí. Sí, es la mejor frase que... Mm. Y más, tú lo vives constantemente por el proceso de formación que llevas adelante, del cual hablaremos dentro de un ratito, donde mm. la mayoría que están contigo en Bolivia clásica y que tú impulsas son niños. Sí. Y me imagino que la experiencia de decirles, eres muy capo de niño, pero tienes que mantenerte y tienes que saber que cuando dejes de ser niño, va a cambiar algo en el chip sí. de los que te ven, de los que compran tu, mm. tu música en cierta vida uh -huh. ¿no? así es que ya tienen como que la experiencia de base, uh -huh. te agradezco mucho por, por estas palabras, vamos a hacer la primera pausa ¿te parece? Claro hacemos sí. la primera pausa tomamos un poquito de agua, a usted le convidamos a que nos acompañe y siga con nosotros durante los próximos minutos porque ya entramos en la fase de la madurez y podemos decirle así cuando en el año 2011 Ana María decide trabajar por la cultura en su país en uno de sus países, porque son varios países uh -huh. los que tiene, en Bolivia, ya regreso Ana María se calificaba al final de la primera parte como una sobreviviente de su niñez y es que sin duda alguna es importante reconocer cuáles son esas fases por las que van pasando nuestras vidas, tanto personales como profesionales, y cómo evidentemente eh, seguir adelante con ese nivel de calidad, con ese nivel de exigencia que desde muy pequeño te van imprimiendo, en el caso de Ana María, desde casa, desde, desde sus padres y luego a través de, de la academia y toda esta parte formativa que sabemos que es tan importante en el ámbito musical. Ana María, decides que crear esta fundación de Bolivia Clásica en el año 2011. ¿Por qué dedicarte a la formación? Porque quería hacer algo que, que deje huella uh -huh. en el país. Eh, yo siempre me encontraba con músicos en Bolivia, he tocado con la, las orquestas eh, y lo que siempre surgía, es, es sobre todo la juven, juventud, los artistas, me preguntaban, ¿cómo podemos salir de Bolivia? Porque queremos estudiar, queremos eh, ¿no? la oportunidad de mejorar, pero aquí no existe o no es suficiente. Uh -huh. El nivel, estamos frustrados, ¿qué, ¿nos puedes ayudar a salir? Y siempre era eso, ¿cómo podemos salir de Bolivia? Y me da la me pena escuchar eso porque um, hay tanto talento aquí, eh, no todos van a poder salir. Entonces, claro. ¿cuál es el... el, el, el qué, qué hacer no para poder eh, ofrecer oportunidades, crear oportunidades uh -huh. aquí en Bolivia? Eh, debo eh, decir también que mi hermano Armando ha estado dando clases aquí, eh, es violinista uh -huh. desde décadas ahora, y él también me lo comentaba, ¿no? Y él, él hacía su lucha por su lado, pero estaba muy aislado, eh, y bueno, entonces en, en un momento dijimos, ok, vamos a entrar con fuerza, <risa> vamos a traer a grandes músicos a Bolivia y vamos a crear un, un intercambio cultural uh -huh para que eh, también vengan los grandes artistas a tocar, a, ¿no? a, a, a conocer Bolivia y a tocar para el público boliviano, y eh, también para trabajar con los jóvenes músicos eh, y, y, y traer sus conocimientos, compartir, eh, capacitar. Um, comenzó así, una idea. Yo nunca había organizado un festival, ni mucho menos creado una escuela en, es, en ese Claro, momento. no habías trabajado en la gestión como no, tal. No, para nada. Yo entraba al podio y tocaba <risa> y, el, y salía y, y listo. Salía y listo. No, me, no me ocupaba de nada. Ahora mi vida ha com cambiado completamente. completamente. Y bueno, Pero no sabía eso. En, en, en, el, en el comienzo era una idea de, de crear un festival. Eso también es mucho trabajo, pero lo hicimos y, y, y, y al vivir aquí un año trabajando con los chicos me di cuenta que realmente lo que haría la diferencia es crear una escuela o un programa de formación uh -huh. para, para los, los jóvenes que estaban en Bolivia. En vez de sacar algunos uh -huh. afuera, tratar de llegar a mucho más uh -huh. niños y jóvenes claro. que lo necesitaban aquí en Bolivia. Y eh, la idea era de, de, de rescatar talentos, uh -huh. pero también de trabajar con, con todos los músicos eh, interesados, niños, ahora también estamos incorporando a partir de los cinco años, que quieren aprender, aprender el lenguaje de la música, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en siete años... Hemos podido rescatar a varios talentos, realmente, y es un proceso continuo. Pero para dar un ejemplo, tenemos a, a dos que están ahora estudiando en el Royal Academy of Music en Londres. Uh -huh. um, hemos, nos hemos movido mucho, hemos eh, obte obtenido las becas, eh, hemos recaudado fondos, hemos hecho todo para que ellos puedan um, acceder y aprovechar de la oportunidad que se ha creado. ¿Por qué? Porque ellos se han formado con grandes profesores aquí, uh -huh. han estudiado, han trabajado, se han sacrificado y, y esta oportunidad hemos podido ofrecer y están ahora estudiando en Londres dos años, por ejemplo, dos de, de nuestros... Um, uh, Retoños, que empezaban sí, con ustedes. proteges como dicen, ¿no? Uh, entonces, eso es, es un ejemplo. También tenemos otros estudiando en París. Um, y no nos limitamos a la música porque creo que mi, el sueño que tenemos en Bolivia Clásica es de ser un una programa, una escuela para las artes, bellas uh -huh. artes, todas las artes. Claro. Entonces, también eh, hay un uh, joven muy... Talentoso que está eh, estudiando cine ahora en Berlín. También gracias al hecho que he dicho, te apuntas o okay, que aprendes alemán, te damos la beca. En 10 meses aprendió el alemán. Aquí los talentos tienen son muy motivados, claro. trabajan mucho, mm. pero necesitan a alguien que les abre la puerta claro. y les dé esa oportunidad no de acceder a estas grandes escuelas claro, tiene que ver con un flujo que se que se establezca entre Bolivia y otros espacios sí. en el extranjero y eso eso ¿no? es lo que siempre eh, ha hecho falta y está estamos comenzando a abrirnos más creo mm. en general no solamente por, con Bolivia clásica sí. pero es lo que nosotros estamos haciendo es lo que más nos interesa no mm. y los músicos que llegan de afuera también se llenan de la experiencia para ellos es una cosa una maravilla estar aquí y, y encontrarse con la, los músicos bolivianos, ver ese, ese, esa. Esas ganas de aprender que existen aquí, esa capacidad de absorber información tan rápido y, y, de, y de realmente crecer juntos, es, es muy lindo. Claro, claro sí. y, y sí. más desde la juventud, con todo el acceso a las tecnologías que existen hoy, sí. prácticamente puedes aprender a tocar piano en tu celular con una aplicación y puedes, sí. mínimamente las notas sí, sí. básicas, puedes aprenderlas, cosa que no existía antes. Sí. Sin embargo, a mí me surge la, la duda sobre por qué lo clásico. ¿Por qué y cómo entender lo clásico, la mm. música clásica, en un país como Bolivia, mm. donde hay tanta diversidad de sonidos, tantas sí. formas de hacer claro. música? Y conociendo que muchos de estos chicos que llegan hasta los, los espacios de formación mm. de música clásica mm. vienen de una tradición familiar de música popular. En claro. muchos casos, sus familiares, sus padres forman mm. parte de fraternidades, mm. eh, en, le, le brindan su devoción al tata y bailan nuestras mm. músicas, nuestros ritmos folclóricos. Mm o autóctonos, mm. ¿no? y cuando llegan a la Academia de Formación Clásica, encuentran mm. otro mundo, es otra sí. cosmovisión musical. ¿Cómo ustedes manejan eso desde el ámbito de la formación? Es, es, es una riqueza enorme que tenemos en Bolivia. El talento expresivo que existe gracias a esta cultura tan rica y tan diversa, eh, es, se presta de una manera muy natural eh, a, a la música denominada clásica. El término clásico... Eh, es uno que estuvimos reexaminando hace sí. poco con nuestro nuestro equipo. Y um, nos dimos cuenta que es un término que realmente corresponde, porque estamos creciendo tanto que siempre tenemos que reevaluar, claro. ¿no? cuestionar todo lo que estamos haciendo y quiénes somos y nuestra identidad hasta el, hasta el, no, hasta la hasta, hasta lo propio, hasta lo interno. La, sí, ¿no? lo interno. Mm. Pero el término clásico, ¿qué quiere decir? Quiere decir trascendente, algo que dura, algo que que que, que que mantiene su calidad uh -huh. a través, a través de tiempo. los del tiempo uh -huh. y no y entonces para mí es mucho más que eh, uh -huh. la música denominada clásica en, en ¿Hay, al círculos. hay algunos especialistas que prefieren uh -huh. llamarle música de tradición escrita porque sí. normalmente lo clásico, lo sí. que se conoce popularmente sí. Sí, como sí, clásico, sí. viene de la tradición escrita. Uh -huh. Sin embargo, conocemos que nuestros pueblos originarios no eh, trabajaron en la tradición escrita, trabajaron sí. en la tradición oral. Ah, así es, pero la, nuestra tradición es principalmente oral también. No hay que olvidarlo. La transmisión del profesor al alumno es totalmente oral. Uh -huh. Y es algo que yo... Eh, en, en el caso mío, mis profesores me llevan hasta Beethoven y obviamente mucho más lejos, pero son líneas directas, no son tradiciones también, orales. Uh -huh. La música es escrita, es una cosa, pero la tradición es también oral. Uh -huh. um, yo creo que nuestros alumnos, muchos vienen del de, de, de, de, de alto, de las laderas, de, de barrios populares, creo que es la, el más gran, el porcentaje más grande viene de, de vienen este, de estas zonas. Sí, de claro. estas zonas. Mm. ¿Por qué? Yo no sé. No, a veces me pregunto ¿por qué les interesa tanto eh, mm. ser miembro de una orquesta? Tenemos una orquesta, por ejemplo, juvenil claro. que es una maravilla mm. y eso también lo, lo maneja mm. mi hermano Armando y hemos también involucrado muchos eh, invitados ¿no? de mm. todo el mundo para trabajar con la orquesta, componer para la orquesta, dirigirlos, mm. tocar dentro de la orquesta. O sea, eh, realmente es un trabajo eh, muy interesante y, eh, y bueno, estos niños están queriendo aprender violín o cello, un instrumento de cuerdas que pueda, porque han escuchado tal vez en la radio, hay programas sociales en el alto y en muchos lugares, ahora en Bolivia, donde están creando orquestas, mm -hmm. formando grupitos, niveles modestos, por decir, pero, eh, pero tienen una atracción claro. muy natural tiene el interés de aprender ¿no? a, a esta, esta música bueno ¿y, y... ¿por, qué? por qué? porque son niños y ellos no creen en estas barreras de música clásica justamente o esto que, de eso de de quería comentarte claro Yo en la tam... ciudad del Alto hay una cantidad sí. de chicos que vienen del semillero de Freddy Céspedes uh -huh. que es el director de la orquesta sí, sí. de la filarmónica del Alto y eh, Freddy me, me comentaba en una entrevista me decía es impresionante porque mismos alumnos ya se separan y hacen su grupo uh -huh. y hacen su propia orquesta sí. y empiezan a aparecer orquestas y orquestas es y orquestas ¿Cómo es posible que todos y además acceden a los instrumentos? Que es un uh -huh. tema también que económicamente uh -huh. y socialmente facilita sí. el país. Los costos se, se, sí. se han bajado, uh -huh. el acceso a la economía de muchas familias que antes eran ha pobres crecido. ha crecido. Entonces, sí, bueno. yo puedo dedicarme, puedo dedicar sí. un, un pedacito de mi salario uh -huh. a comprarle un instrumento musical a mi hijo. ¿no? Y eso es también fascinante para mí, porque tenemos alumnos que vienen de más allá del alto. Uh -huh. eh, y, y sus mamás, cuando son niños, tienen que venir con ellos y a veces tienen sus bebés y todo. Entonces, sacrifican toda claro. una tarde o toda una mañana para venir. Mm. Les toma dos horas llegar, dos horas... Es, es no trabajar mm. o hacer lo que o, no en otras instancias harían para mm. que el niño aprenda el violín. En un país donde no hay un futuro eh, garantizado para un músico, ¿no? Claro, pese a eso... Pese a eso, hay interés. ese interés. Eso es, mm. para mí es, es, es extraordinario. Y uh -huh. por eso quiero aprovechar, es, es un potencial enorme que tenemos, porque uh -huh. no es que esos niños necesariamente todos van a ser músicos profesionales, eh, pero ese es, es entrenamiento, esa disciplina, eh, el, el tocar en conjunto, aprender a, a trabajar en una orquesta, por ejemplo, uh -huh. afinar, escucharse, compartir, toda esa experiencia de ser músico uh -huh. es un lenguaje, es, es algo que les va a servir para todo. Eso eso quería preguntarte en relación sí. con lo que tú decías al principio. El aprender música, el aprender arte, mm. no garantiza que estás formando a un artista, mm. pero sí garantizas que estás formando público, estás formando a una familia que luego va a ir a escuchar a su hijito, o a, un, o a un joven que mm. si bien no se va a dedicar a hacer música, va a tener un mayor nivel de sensibilidad, de crítica, de autocrítica consigo mismo para otras profesiones. por eso Exigencia. Claro, exigencia, sí. aunque la Fundación no ha... No aborde de forma especializada otras aristas artísticas, ya desde la música mm. estás creando público y mm -hmm. es muy interesante porque a veces se cree que la categoría de arte en un colegio es para crear artistas y no es necesariamente no. así. ¿no? Mm -hmm. Y tú mejor que nadie lo sabes viniendo de, de un espacio extranjero donde existen mayores mm -hmm. eh, digamos especializaciones y mayor rigor cuando hablamos mm -hmm. del tema de formación artístico. Yo lo digo siempre también afuera cuando estoy visitando las grandes escuelas porque estamos creando también convenios y relaciones con ¿no? escuelas en el exterior, eh, ¿por qué no enseñan, por ejemplo, a enseñar? Porque muchos creen claro. que todos van a salir solistas, ¿no? O músicos uh -huh. profesionales. Eh, y claro, hay, son muy bien formados, pero hay una cantidad de músicos que no, no tienen trabajo. Uh -huh. En lo que tal vez imaginaba hacer, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar otras maneras de, de aprovechar ese entrenamiento, esa disciplina, esa formación, mm. que es muy útil para muchas cosas. Y mm. me estoy dando cuenta uh, personalmente porque yo soy formada exclusivamente como música y... Encuentro que estoy haciendo un trabajo de organización, claro, de gestión, <risa> de, de gestión, formación, claro. un trabajo de equipo, también trabajando con personas en en todos los ámbitos, en varios países. Uh -huh. Entonces, eh, eh, mi, mi vida me ha preparado para, para también... Eh, Creo que cuando uno, por ejemplo, tiene que presentarse en público, es un gran gran entrenamiento para la vida, ¿no? Uh -huh. Porque hacer una entrevista así no es fácil para mucha gente, ¿no? no ¿Por qué? Sí. Porque no es natural, uno se siente… Invadido. No, no es cierto, no es fácil. Pero sí. si uno puede llegar a dominarse y dar lo mejor de sí mismo uh -huh. en cualquier claro. situación… Es una gran cosa. Sin duda. Mm. Ana, para terminar el segundo bloque, la mm. última pregunta tiene que ver con la diferencia entre escuelas eh, de formación de música clásica, como tú la has definido, mm. eh, de otros países, y lo que sucede con la escuela de formación acá en Bolivia. Si bien mm. existe el, el, el, conserv el conservatorio... Eh, existen otros espacios independientes, privados, ¿no? que hacen talleres, que hacen cursos. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo así muy muy rápido. Eh, hace poco en el Telonius Bar, que se ha convertido ahora en, una, en un espacio de formación que estaba sí. en la zona de Sopocachi, sí, me que era el espacio del jazz por excelencia, uh -huh. ha decidido lanzar un taller de instrumentos de jazz para músicos de orquestas eh, callejeras, de orquestas populares, uh -huh. de orquestas que vienen de, eh, digamos, las entradas folclóricas que tocan otro tipo de registro musical. Uh -huh. Y yo le preguntaba al encargado, ¿por qué es necesario eh, eh, encontrar a un, eh, digamos, músico de una orquesta de la calle y llevarlo al espacio del jazz? ¿Por qué lo ves importante? Y él me decía, porque no se contraponen los estilos musicales, uh -huh. no se contraponen los instrumentos, uh -huh. hoy encuentras en una fraternidad un violín sin ningún problema uh -huh. o encuentras eh, un, eh, una flauta sin ningún problema uh -huh. ¿por qué? porque ya existen ciertos entrecruzamientos culturales que uno no puede eh, ni calcular ni dominar, ni encajonar en ciertos estigmas, me imagino entonces que sobre esa base tiene como que una, un especial gusto el enseñar o el trabajar en la música clásica en Bolivia tomando en cuenta uh -huh. todos estos registros que aparecen. Sí, totalmente, um... Nosotros eh, soñamos con abrir una, una escuela de vientos. Por el uh -huh. momento somos cuerdas. Uh -huh. eh, y ¿por qué no lo hemos hecho? Porque simplemente por fa porque se, se requieren recursos, claro. eh, instrumentos y los maestros, ¿no? Que realmente puedan tomar en mano un programa así. Porque Bolivia Clásica se, se define por su, su calidad. Eh, yo sé que existen aquí escuelas de música. Eh, estoy al tanto, no, de, obviamente, de la actividad que hay cada vez más mm -hmm. actividad musical. Eh, pero lo que siempre ha fallado aquí en el, en, en el país eh, es ese eh, criterio, no, el nivel. Eh, ha sido siempre muy limitado porque no, hemos estado bastante aislados uh -huh. del resto del mundo. Es, es una consecuencia, yo creo, de eso. Uh -huh. No por falta de, de talento, ¿no? Eso se, se, se ha establecido, eso está claro. Uh -huh. um, pero um, sí, hay que aprovechar ahora todo lo que es nuestra, nuestra, nuestro amor por la música y, y la, uh -huh. las bandas, por ejemplo. <ríe> es una cosa tremenda en este país. Uh -huh. Yo estuve el otro día en la entrada... Eh, los estudiantes. universitarias eh, Sí, universitaria, sí. Mm -hmm. eh, y bueno, es, es un fenómeno lo que, lo que... Impresionante. Y, y, y, y estaba también ahí cerca de donde estaban ensayando cada noche, ¿no? Y seguramente no encuentras en tus serio. alumnos formando parte de algunas de estas fraternidades. Bueno, no sé, probablemente. <risa> algunos <risa> um, Probablemente, pero la cosa es que yo quisiera aprovechar de ese, ese amor y esa pasión y, y poder crear bandas, sí, en nuestra escuela y ya llevarlo a otro nivel también, porque uh -huh. ese potencial todavía no se ha creado. Uh, digamos, no, sea, no se deja visibilizar, ¿no? Se, ¿no? ¿no? Y, mm. y, y porque podríamos tener grandes bandas aquí, a nivel internacional estoy hablando también. ¿no? Claro, que, que salgan de Bolivia sí, y exporten un poco esa sí, riqueza cultural sí, que se Sí, y, y, y aprovechar también, claro, de las tradiciones existentes y aprender de eso también, ¿no? Mm. Sí conjuncionarlo, qué lindo, sí. muy bien mm. hacemos la última pausa, la vuelta ya casi concluimos nuestra entrevista con Ana María Vera, un gusto sin duda alguna conocer experiencias, formas de pensar distintas y cómo también eh, pues darnos con un, con un canto en el pecho, como siempre decimos los orgullosos de que no solo haya una escuela de formación de música clásica, sino que estén pensando, que estén reinventando los conceptos de lo clásico eso es fundamental en una época como hoy en la que a través de los procesos de globalización y de eh, entre estrechamiento, digamos, muy fuerte entre diferentes formas de hacer música, entre diferentes tradiciones orales o escritas, pues nos ponen en tela de juicio todo lo que los clásicos nos decían que eran netamente clásicos y que no podía ser, ser como que autovalorado. Hacemos la última pausa y a la vuelta seguimos con más. Como siempre le pedimos que nos acompañe hasta el final de nuestro programa. últimos minutos de nuestro programa y bueno vamos a cerrar un poco con la temática que ya habíamos dejado abierta en el, en el anterior bloque eh, Ana hay una entrevista en redes bueno en, en las redes de información donde el titular lo han cambiado un poco en relación con lo que tú has dicho en la entrevista eso casi siempre pasa con mm. algunos medios de comunicación el titular decía eh, existe un vacío cultural en el país y mm. cuando te acercas y lees la entrevista te das cuenta que hay un punto y coma y que tú te refieres a que existe un vacío en el país. Mm faltan espacios culturales, que es distinto a que hay un vacío cultural en el país. Es sí. imposible que Ana María haya dicho eso, mm. porque además ella se bebe de, ese, de esa de ese gran, gran riqueza cultural. Cuando hablamos de espacios culturales, hablamos evidentemente de gestión, tanto mm. pública, mm. privada, estatal. Eh, hablamos de eh, que haya como que un presupuesto pensado para cultura. En los últimos mm. tiempos el Estado ha venido propiciando un poco mm -hmm. eh, varios, eh, varios sí. fondos económicos sí. para hacer que los artistas vuelen, empiecen a salir. No quiero cuestionar si tenía que haberse hecho antes o después, eso no nos corresponde. Lo que uh -huh. nos corresponde es que está haciéndose, está el sí. fondo en mano, sí. eso es importante, pero crear un espacio no solo, es decir, no solo necesita de la infraestructura, del edificio, de las paredes pintadas, sino de un concepto, de un criterio, como tú decías. Sí. ¿Es posible que en Bolivia haya como que una relación, digamos, de mmm, trabajo coordinado entre todos estos impulsos independientes que trabajan en el ámbito de la música música, sea desde lo tradicional, desde lo autóctono, desde lo folclórico, llegando a lo clásico. ¿Cómo crees que se podría gestar una forma de trabajo en el ámbito de la formación musical de forma general en Bolivia? Bueno, eh, es un punto muy relevante porque está, en nuestro sueño siempre ha sido crear un espacio cultural, una infraestructura, y estamos ahora... En eso, estamos, uh -huh. eh, no he hablado mucho porque es un proceso largo claro. y no quiero adelantar demasiado porque prefiero tener ya los resultados claro, en, o, mano. en mano, pero lo que sí puedo decir es que yo llegué en esta visita con tres arquitectos, Uno, eh, bueno, eh, ¿por qué? Eh, porque estamos eh, creando, estamos creando un proyecto que es un centro, un complejo cultural uh -huh. para la paz, para Bolivia, que va a ser para todo el país, no va a ser solamente eh, para música clásica, no va a ser solamente para Bolivia clásica, va a ser no. para todos. Pero nosotros estamos gestionando es, este proceso, ha sido una visión eh, que tenemos desde un tiempo y que se está, que se está eh, desarrollando. Uh -huh. Yo he pasado los últimos meses, hasta un año, eh, visitando y arquitectos, especialistas en acústica. Claro, eh, para que tengan eh, los elementos necesarios. Eh, ¿no? Planificadores estratégicos, city planners, uh, financiadores. Um, y a nuestras autoridades aquí en Bolivia, comenzando con la alcaldía uh -huh. y el Ministerio de Planificación y uh -huh. Desarrollo. Uh, y hemos encontrado un apoyo, por decir, incondicional, incondicional. Qué muy bien. fuerte. Qué bien. Eh, y saben que es algo que lo estamos tomando muy en serio. Por eso, cuando llegamos con los arquitectos, también nos reunimos con ellos, hicimos la presentación, estamos hablando sobre dónde, qué terrenos, mm. qué lugar sería ya casi, más. Es casi está, prácticamente. Bueno, estamos avanzando. El tener el proyecto listo ya sí, es un, buen, pu un sí, buen paso de sí, avance. Sí, sí, tenemos un, el más, tal vez uno de los más grandes arquitectos en el mundo que está muy interesado, qué bien. que quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque le fascina Latinoamérica, le encanta Bolivia Clásica como proyecto, le encanta la música clásica, um, y bueno, ve que hay, sí, lo voy a decir, un vacío en ese sentido, que uh -huh. en Bolivia es el único país que no tiene un centro cultural al nivel de los demás países. Claro, tenemos los teatros que nos vienen acompañando desde hace muchísimo tiempo. Sí. El último acá en La Paz ha sido el Teatro Doña Albina, del espacio Simón y Patiño. Se ah, ha sí, trasladado al sí, sí, espacio sí. Simón y Patiño. Sí, lo he visto. Y es el teatro que tiene ahora los últimos equipos en temas de mejor acústica, no pero sigue siendo pero pequeño para la demanda claro. no que existe en La Paz y en Bolivia. Y en está, estamos creciendo. Somos claro. un país que realmente se merece. Y, sí. y eso también va a traer a los grandes artistas. Mis amigos en Berlín, de la, la orquesta, de la sinfónica de Berlín, me dicen, ustedes construyen algo así, nosotros vamos a <ríe> ser los primeros a querer venir. Porque nos encanta eso, no poder... Claro. Eh, llegar a un lugar nuevo, porque nunca hemos tocado en Bolivia, porque mm -hmm. no hay dónde. Mm -hmm. Yo tampoco puedo invitar inclusive a mis pianistas, amigos pianistas, porque hay tan poco lugar donde hay un piano. No, claro. no hay pianos, ¿no? Mm -hmm. eh, de, de calidad. Aparte en la Cancillería, es el único lugar. Y en el Teatro Municipal, y aprovecho ahora decirlo, que vamos a hacer, estamos preparando un concierto... Sí. El 14 de agosto. ¿Ya está listo, listo, listo sí, el concierto? Sí, es, están llegando esta mañana eh, <risa> mis artistas, mis amigos, artistas invitados de Londres. Eh, nuestra orquesta ha estado ensayando desde un tiempo. Eh, entonces, uh, sí estamos, estamos eh, preparando un concierto en el teatro municipal, que para mí es una joyita, me claro. encanta el teatro pero bueno, tiene sus limitaciones claro. tiene su edad, y nunca ha sido un teatro para música específicamente es, mm. no, es para todo, claro, teatro, es teatro más, teatro más para que ti. todo claro, claro. y, y eh, bueno pero lo hemos aprovechado en cada ocasión que hemos podido, y esta vez eh, se han liberado unas fechas a último momento entonces <risa> estamos queriendo llenarlo, es un concierto gratuito, uh -huh. abierto al público. Queremos que vengan con sus niños, con claro, sus familias. Bien. ¿Va a ser un solo día? Un solo día, el 14 día. de agosto mm. a las 7 y media de la noche. Eh, y esto es auspiciado por el Ministerio de Planificación. De planificación. Qué bien. Entonces, ellos nos están apoyando con eso más. También nos han estado apoyando, lo quisiera mencionar, con unos talleres que estamos dando. Estos artistas también van a dar talleres a nuestros músicos, eh, a nuestros profesores, algunos vienen a capacitar profesores específicamente. Yo he comenzado mi taller anoche de piano, <risa> entonces estoy muy emocionada porque me estoy encontrando con pianistas de toda qué edad bien, bien. Eh, y hemos tenido un lindo encuentro, un lindo comienzo ayer. Entonces hay mucha actividad eh, uh -huh. y hay más apoyo creo que antes, es verdad, uh -huh. eh, de una manera mucho más abierta y creo que bueno, estamos, estamos muy um, um, contentos de poder aprovecharlo y de ser parte de esta ola. ¿no? Mm, qué bien. Mm. Buen sí. augurio entonces eh, sí. Ana María. Le ves a sí. Bolivia para dentro de unos años eh, con, con el apoyo que te han mostrado mm. que existe el ámbito cultural mm. y por supuesto por todo ese, ese, ese interés que suscita en músicos extranjeros, en artistas que viven en otros lugares que ya empiezan a ver a Bolivia como un punto de focalización importante mm -hmm. para compartir. Es tu mirada, ¿cómo lo ves? El futuro. Sí. Um, yo personalmente soy optimista, porque si yo no fuera optimista, yo no estaría aquí. No seguirías impulsando porque la carreta. Mi, mi papá, cuando yo le dije que quería venir a vivir aquí un año con mi familia para ver si se podía lanzar un, un movimiento cultural, me dijo, estás loca, no te rompas la cabeza, quédate en Londres, tranquila, tienes una buena vida, ¿por qué vas a hacer esto? y él que siempre me... me ¿no? se impulsó me a estar cerca de... Volver, pero, pero se daba cuenta que iba a ser difícil. Y yo también no tenía ilusiones. Sabía que iba a ser no solamente difícil, pero algunas personas tal vez inclusive lo, lo, lo, lo vendrían con, no, no sé, ojo crítico, no sé, uh -huh. no sé. Siempre hay gente que reacciona de diferentes maneras, uh -huh. pero eh, yo creo en buscar eh, y soluciones. No me interesa criticar, a los demás lo que está pasando, pero sí, identificar los problemas y tratar de solucionarlos. Y ahí estamos para eso, ofreciendo una alternativa eh, en conjunto y espero cada vez más en colaboración con las otras instituciones culturales uh -huh. que existen, pero con nuestra, nuestra identidad bien propia, que es, eh, que es calidad eh, y visión y pensar en grande aunque comenzamos chiquitos uh -huh. sí, <risa> sin duda, con, con pasos, pasos sí. agigantados de poco a poco pero procreciendo. creciendo, sí. genial, excelente te agradezco mucho Ana la entrevista que hayas venido tu trabajo en Bolivia, te agradezco muchísimo y desde nuestro medio de comunicación pues estaremos invitando al público más cerquita del 14 de agosto para que Qué se bueno. acuerde de disfrutar de este concierto, claro que Gracias. Sí, te agradezco muy bien, Ajá, concluimos bien. la entrevista con Ana María Vera, le agradecemos muchísimo que nos haya escuchado a través de nuestra página de Facebook, Escuchado y Visto y si nos escucha a través de la doble de la 88. 8.3, recuerda que el próximo fin de semana continuaremos conversando de más con otra gran mujer que ya se encuentra confirmada para nuestro programa les aviso el nombre a mediados de la próxima semana, pase un buen fin de semana disfrute de nuestra música, de nuestra cultura, no se olvide llegarse hasta la Feria Internacional del Libro en caso de que nos escuche este viernes si nos escuche el fin de semana, aproveche los últimos días de actividades en el campo ferial Chuquiago Marca y que el 14 de agosto tendrá un espectáculo gratuito en el espacio del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, apoyado por el Ministerio de Desarrollo y Planificación. Me despido, soy Saraya Morós y hasta la próxima.